Lo que vamos a hablar hoy es como cuando uno va al circo ¿no? y ve un poco de payasos ahí haciendo bobadas y que hacen reír. Eso es lo que está pasando últimamente y prueba de ello, el régimen o los regímenes, como lo quieran llamar, las dictaduras siempre conllevan a lo mismo, una payasada. Prueba de ello fue ahorita las elecciones pasadas del fin de semana, donde Ortega se declaró otra vez presidente, no lo eligieron se declaró presidente porque, o sea, digo es una payasada ¿por qué? porque aparentemente hacen elecciones, el pueblo es el que sale a votar, y pasa lo que pasó en Venezuela, sencillamente el que no va a votar, lo van a la casa y lo obligan a votar, por ellos porque si no, les quitan los subsidios los comienzan a perseguir les meten falsos positivos los persiguen, bueno en fin, ustedes ya saben el resto. Yo lo dije desde la semana pasada y la semana antepasada. Antes de saber el resultado de las elecciones de Nicaragua, ya se sabía que el ganador era Daniel Ortega. Ahora que ya muchos países están abriendo los ojos y diciendo ya, ya no aceptemos más esta bobada. Y desafortunadamente lo que está pasando en Venezuela es exactamente lo mismo. Volví y digo, son dictaduras con diferente nombre pero que todas conllevan a lo mismo y además hacen lo mismo. Persecuciones, muchos inmigrantes, eh, la economía jodida, el pueblo comiendo de la física y ellos viviendo como magnates. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Miremos a Cuba, miremos a Nicaragua, miremos a Bolivia, miremos a Venezuela. O sea, ellos, o sea, la cúpula de ellos y los vagabundos que se están usufructuando de ellos son los que viven bien y el resto del pueblo comiendo física física y física y ustedes ya saben a qué me refiero ahora como ya se esperaba estas elecciones no auguran buenos resultados ya metiéndonos en venezuela sabemos que el régimen de maduro plantea una cosa pero cuando se ven perdidos cambian las reglas de juego así lo manifestó el nuevo ataque de diosdado cabello a los observadores de la unión europea en venezuela cuando les dijo se creen imperio y todavía creen que somos colonia ojo ya comenzó a sacar las uñas porque esa es, ese es el modus operandi de ellos, porque comienzan a atacarlos hasta que los aburren, no los dejan fiscalizar lo que ellos van a fiscalizar, los aburren, los echan o en su caso como pasó ya con dos que de la Unión Europea que se retiraron de ir a esa payasada, a esa farsa a ese circo de esas próximas elecciones porque dicen que al ir lo que están haciendo es blanqueando el gobierno del dictador Nicolás Maduro Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, se refirió a la delegación que observará los comicios locales y regionales del próximo 21 de noviembre De manera prepotente pidió este martes a sus simpatizantes que desconfíen de los observadores electorales de la Unión Europea para los comicios locales y regionales del 21 de noviembre según él, su trabajo se basa en la desacreditación del proceso según un comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV. Cabello denunció públicamente a esa gente que vino dice que supuestamente observadores a Venezuela de la Unión Europea tengan cuidado con esa gente. Esa gente no viene a hacer observación de ningún tipo. Ellos todavía se creen el imperio y creen que nosotros somos colonia. Fueron las palabras del vicepresidente del PSV en un acto electoral en el céntrico estado de Anzuategui. Si eso fuera verdad, las palabras sonarían hasta bonito. Ya no somos colonia de nadie. Pero como aquí no estamos hablando de una colonia, estamos hablando de es que están haciendo las cochinadas más grandes y que la comunidad internacional se está metiendo. Eso es otro cantante. Pero nos vamos a meter bien para que ustedes analicen, ustedes mismos saquen las propias conclusiones, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campana de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios. No se les olvide que gracias a ustedes Seguimos aquí dando aurora, Seguimos siendo los chismosos del paseo Pero qué hacemos Desafortunadamente para muchos Nosotros somos los únicos que podemos Dar la noticia porque los otros que Los que están dando la verdadera noticia En Venezuela o están escondidos O están con miedo O perseguidos o no los dejan Hacer noticia o los mejor dicho, Los inhabilitan Por cualquier lado entonces nosotros Por eso seguimos siendo los Chismosos del paseo, pero gracias a ustedes. Cabello vuelve y recalca que la delegación de la Unión Europea en Venezuela tiene el guión escrito sobre el ejercicio democrático que se desarrollará en Venezuela, el cual se basa en la desacreditación de todo el proceso comicial. Finalmente recordó que los observadores internacionales no son árbitros en el proceso electoral de Venezuela y criticó a la Unión Europea por tener falta de respeto al no reconocer las controvertidas elecciones del pasado domingo en Nicaragua en las que fue reelegido como presidente Daniel Ortega. Pues imagínense. Si se va a aceptar lo que pasó con Nicaragua donde tenía seis o siete opositores en la carrera presidencial de los cuales habían 3 que le ganaban por la ventaja que quiera pues él lo que hizo fue encochinarlos y meterlos a todos a la cárcel pues si no tiene competencia ¿quién va a ganar? pues no le saquemos más conclusión Recordemos que Ortega fue reelegido el pasado domingo para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en los comicios generales, los cuales varias naciones no lo han aceptado, ya que consideran que no fueron elecciones ni libres ni transparentes, teniendo en cuenta que sus adversarios directos a todos los tienen en la cárcel. Entonces como el que sale a jugar un partido de fútbol X, la selección X sale a jugar con la selección X, pero resulta que la otra no llegó, pues ¿quién ganó, pues el que llegó a la cancha el que está en la cancha en este caso el que está en la cancha es maduro y su cúpula de jodidos porque no es otra cosa y lo igual que ortega con su grupito ahí pues si no tiene contrapeso pues quién va a estar haciéndole competencia a nadie y eso es lo mismo que están pretendiendo hacer en venezuela con las elecciones del próximo 21 de noviembre los primeros países que se manifestaron en el desacuerdo total fueron alemania colombia costa rica chile España, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Uruguay. Fueron los primeros en desconocer los comicios nicaragüenses por falta de garantías y de competencia ante los arrestos. Oígase bien, de siete aspirantes a candidato a la presidencia por la oposición previo a las votaciones. Pues vuelvo y digo, es lo que comúnmente se diría en fútbol, ganó por W. Y aquí... Aquí no ganó por W, aquí ganó por WHP, doble honorario parlamentario o hombre de paz. En Venezuela la MOE-UE desplegó a 44 de sus integrantes por los distintos estados del país bajo la supervisión de la jefa del operativo, la eurodiputada Isabel Santos, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Venezuela. Se encuentran también, eh, también en, en el mismo país caribeño un equipo central de 11 personas y posteriormente se sumarán 34 observadores más así como una delegación de 12 parlamentarios algunos diplomáticos y varios observadores más que serán contratados en el país según detalló Santos entonces. Vuelve y juega, no, no olvidemos que ya Dos se retiraron este fin de semana de la delegación que venía de la Unión Europea. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, porque no hay las garantías. O sea, nosotros no podemos darle el aval a un gobierno mentiroso porque no se le puede llamar de otra forma cuando se juegan a unos puntos, a unas reglas, a, unas, a unos estatutos o como o unas cláusulas no podemos jugar cuando se hace se firma y se compromete y cuando ya está próximo a las elecciones cambian la película y entonces resulta que el candidato que está más haciéndole más fuerza resultó con unos delitos, con unas vainas que dicen tenemos pruebas contra este que es hostigador al odio y es enemigo de la paz y es, es declarado traición a la patria, entonces le arman un expediente, cosa de que lo puedan llevar a la cárcel y así sucesivamente pues ya no tienen competencia, por eso aquí resalta una cosa que sería la pregunta del millón y esa pregunta oígase bien sería para ustedes nuestros seguidores y el pueblo en general el pueblo de Venezuela, yo les hago la pregunta a ustedes sin querer ser arbitrario en mi forma de pensar porque yo no comulgo con ningún régimen, ni en el de Maduro, ni en el de eh, Díaz-Canel en Cuba, ni en el de Ortega en, en, en Nicaragua, bueno en fin, ninguno de esos porque yo manejo la política que decía Ronald Reagan, no importa qué ideales se tenga, no importa cuáles sean los gustos, los colores, siempre y cuando prevalezca la libertad. Y desafortunadamente donde hay regímenes, que en este caso Venezuela, Cuba y Nicaragua No hay libertad, ni siquiera de expresión Porque donde se diga algo en contra de ellos es considerado traidor a la patria Y enemigo y por lo cual tiene que ir a la cárcel Entonces la pregunta del millón, la pregunta que es para nuestros seguidores y para el pueblo ¿Ustedes todavía creen? que estas elecciones de noviembre van a ser limpias o que a última hora se cambien las reglas de juego o sencillamente Maduro ataque a sus adversarios, los persiga o los encarcele porque eso es lo que ellos hacen, es lo que saben hacer o porque ellos no juegan limpio, ellos son cochinos para jugar, es una pregunta que me gustaría que ustedes, como seguidores nuestros que ven las noticias y el pueblo de Venezuela se hagan esa pregunta para ver si de aquí a lo que falta de esas futuras elecciones del 23 de noviembre se pudiera hacer algo. Esperemos que así sea, pero de todas maneras no hay más. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.